Entonces estamos grabando eh, y entonces hoy día es el día 13 de diciembre. Eh, yo, nosotros estamos en la sesión de, de la Agenda de la Fotografía con Nathaniel Gardner. Eh, yo voy a, a, a agradezco a la presencia de Nathaniel, y de nuestros invitados, sobre todo John Mraz, que eh, desde México está nos, nos acompañando, y también mi compañero de jornada, el Marcos Oliveira, que paso la palabra ahora para presentar a Natania. Gracias a todos y todas que están acá y ojalá tenemos una excelente sesión. Yo, yo también quería agradecer a todos que están acá y a presentar a Natania Gardner, que es doctor en estudios latinoamericanos por la University College London, en el Reino Unido. Es el director del programa de estudios para hispánicos en la Universidad de Glasgow, en Escocia, y, y, y ha impartido clases con profesor invitado en varios países en Europa, América Latina, Estados Unidos y Oceanía. Y en 2013 fue nombrado mexicanista, mexicanista, mexicanista por la Universidad de California por sus aportaciones al campo de estudios mexicano y, y él... él él es miembro de la Red de Investigación Mexicanista de la Universidad de California y la Ideología y Cultura de la Tradición de la Universidad de Salamanca, con intereses en México, narrativa mexicana, y escrita, escrita y visual, li, literatura de no ficción en América Latina, fotografía latinoamericana, texto e imágenes y la escritura de Elena Pant. Tosca Y tiene muchos libros y el último que está lanzando, que era, nos ha a presentar hoy, The Study, of Latin, eh, The Study of Photography in Late America. Gracias, Antonio. No, gracias a ustedes. Gracias a ti, Marcos, por presentarme y a Ana María Maguad por invitarme. Este... Y la verdad, gracias a muchos de ustedes, John, María Ducarmo, Cora uh, y otros, que de alguna forma este, sin ellos no existiría este libro, al menos en la forma en la que ya existe eh, Bueno, un poco de preámbulo. Este, este es un proyecto que ya lleva tiempo, ¿no? Este, y lo que quiero explicarles ahora es que, bueno... Se atrasó un poco su salida al mundo real por COVID-19, porque estaba previsto para salir en el 2020. Y bueno, en el 2020 todos estábamos un poco encerrados y seguimos encerrados durante mucho tiempo. Y, y la editorial al principio dijo, uh, bueno, nos, nos dijo, sabes, saben, sabes que este año lo vamos a parar. No vamos a sacar el libro todavía porque no es un buen momento. Y yo en un momento me sentí muy frustrado. Este... Una vez escuché que después de que Sergi Eisenstein, el director de cine ruso que hizo la película Que Viva, que Viva México, este, él dijo que le preguntaron, ¿por qué no puedes hacer, o por qué no has hecho tu, tu siguiente película? Y él dice, todavía no doy a luz a mi primera película, a mi película mexicana, ¿no? Entonces yo me sentí así un poco también, pero pues ya por fin este, el alumbramiento del nuevo libro ya va saliendo y pues lo, lo comparto con ustedes. La idea es compartirles un poco el proceso de, de, de cómo es que el libro llegó a ser y lo que yo he aprendido del de libro y lo que espero que los lectores también aprendan o puedan aprender, algunas lecciones que, que pueden aprender. Bueno, voy a compartir pantalla. este Y ya vemos, porque yo, la verdad, si no comparto pantalla, voy a olvidar un montón de cosas. este Y, y me voy a ir por las ramas, se van a aburrir. Alguien se va a dormir, alguien se va a desconectar, y bueno, en fin, comparto y este, empezamos. Mira, este, eh, la idea de este libro era crear nuevos diálogos sobre la historia de la fotografía, este, y el libro tiene un nombre muy sencillo, The Study of Photography in Latin America. Es un libro que he escrito en inglés, aunque espero que en un futuro se pueda traducir al español y al portugués y publicar, en diferentes partes del mundo. Eso es lo que estoy empezando a tratar de hacer ahora que va saliendo este libro. Así que si alguien tiene ideas de dónde publicarlo, este, adelante, adelante. Este, les voy a dar el contexto del proyecto. Era en 2015, estaba tomando un año sabático en Zacatecas, México, un lugar donde he vivido antes y seguro que volveré a estar ahí. Este, un, estoy, de, de hecho, actualmente trabajando en un proyecto con un lugar que se llama el CESAME, la Secretaría de, del Zacatecano Migrante, sobre fotografía e inmigración con ellos. Pero yo ya llevo mucho contacto con esa parte de México. Y yo estaba en un año sabático ahí, estaba sentado en, en una oficina que tenía en ese momento ahí. Y se me ocurrió, bueno, estaba reflexionando sobre las cosas que yo había aprendido como investigador que había trabajado tanto en Norteamérica, Europa y en América Latina. Y yo lo que notaba personalmente era que en, por ejemplo, en, en Norteamérica tenía ciertas ideas sobre la fotografía latinoamericana y tenía ciertos diálogos, ciertos enfoques. Y luego yo iba a México este, y hablaba con personas como John Reyes. Y había otra visión, eh, una visión que de alguna forma yo decía, a mí me parecía que, que estaban más en contacto con la foto de una forma mucho más concreta y, y tenían ciertas sugerencias muy prácticas de cómo trabajar la fotografía, lecciones que había que entender, formas en que se pudieran usar la fotografía, ciertos diálogos sobre la fotografía que simplemente no escuchaba en, en, en Norteamérica ni en Europa. y y, y yo trataba, yo me sentía como persona, como una especie de puente entre esos dos espacios, entre, entre los investigadores de México y entre lo que estaba ocurriendo en, en Norteamérica, en Europa. Este, y, y, yo, y yo dije, ¿no sería, ¿cómo sería la forma de transmitir, cómo compartir esas lecciones con, con, con, con el público, ¿no? con, con las personas, con el mundo anglo, anglosajón, para que Hubiera más colaboración, más comprensión, más entendimiento, tanto de lo que sea, bueno, tanto de lo que se hace en América Latina como en otras partes. Y, y se me ocurrió una idea, se me ocurrió una idea, ¿no? Este, y eso era, en ese momento, tener un diálogo crítico con John Rush, porque si alguien me había dado consejos sobre cómo trabajar la foto hasta ese momento, era él. Y yo dije, ¿podríamos de alguna forma minar esa experiencia, descubrir esas pautas y métodos? Y, y compartí yo dije, si yo simplemente se pone a pontificar sobre esos temas, o esas lecciones que me ha dado, a lo mejor mmm, la publicación sería muy difícil publicarlo, ¿no? Pero ¿qué, pero ¿qué tal si yo tuviera una especie de entrevista con él? Este, podríamos hablar de cosas que él recomienda para cómo estudiar la fotografía en América Latina. Se podría publicar de esa forma, ¿no? Eso, eso fue lo que, lo que pasó. Entonces, desde esa oficina donde tuve todas esas ideas, yo llamé por teléfono a John y le propuse, y John estuvo muy dispuesto a hacerlo. Él dijo, sí, está muy bien. Yo, yo dije, mira, yo te propongo preguntas, pero tú te puedes descartarlas o poner otras que te parecen. Y, y acordamos unas preguntas que tuvimos a hacer. Y ese verano, en el verano del 2015, yo fui allá a la Ciudad de México. Uh, Hice una presentación este, en, en un foro que ellos tienen. No me acuerdo el nombre exacto de ese, como... ¿Cómo se podía, el Coloquio de estudios o de tertulios del de estudio de la foto. este, Presenté ahí sobre Enrique Bostonman y después uh, tuvimos una entrevista, John y yo. ¿Y qué pasó? ¿Eh? Mi idea realmente eh, se puede decir, no sé si ustedes han oído hablar de un economista que se llama Mohamed Yunus, eh, Es un economista que hizo algo en, en cierto forma muy sencillo, pero también muy importante. Eh, él como que trabajó en enovomo moviendo simplemente en sentido contrario. Él hizo eh, mucho trabajo sobre microcréditos, um, bancos que él decía, si los bancos solo prestan a grandes empresas, yo no prestaría a bancos empresas. Si los bancos no dan eh, préstamos a mujeres, yo solo voy a dar préstamos a mujeres. Si los bancos solo dan cantidades grandes y cobran intereses altos, yo solo cobraré intereses bajos y solo daré créditos pequeños, ¿no? Bueno, ese, ese, esa idea de trabajar en sentido inverso, este, yo, yo dije, voy a hacer algo así con mi investigación. Sí, yo, yo solo voy a hablar con, para, o sea, en, en, en Norteamérica en Europa solo se estaba trabajando con teoristas, este, con teoristas europeos o norteamericanos. Solo, solo había diálogo entre ellos. Yo dije, bueno, yo voy a cambiar esto y voy a solo hablar con Uh, académicos en América Latina, uh, solo voy a trabajar con ellos, voy, voy a dejar que ellos hablen este, y vamos a escuchar lo que ellos tienen que decir. Y, y, y voy, a, voy a tratar de que pues, sí, la, la investigación sea sobre ellos y, y abrir, la idea era crear un puente de, de diálogo entre el mundo académico que estudia la foto en, en, en, en los países donde hablan inglés y el resto de América Latina entonces, bueno, esa entrevista que yo tuve con John, pues, lo tuve en julio, lo pulí, lo, lo limpié, lo, lo metí en una, una revista académica en Cambridge que se llama The Americans. Y algo milagroso pasó, algo que nunca me había pasado en toda mi vida, pasó antes. ¿eh? Y eso fue que se aceptó en como una semana y se publicó para enero. O sea, salió en tres meses, que, que para mí personalmente fue una especie de milagro. Nunca había metido y publicado algo tan rápido en el mundo académico entonces yo dije yo dije bueno eso estuvo bien o sea algo algo hice que estuvo bien y yo pensé por un momento que ya era todo pensé que ya era todo sin embargo con algunos meses después me empezó a, a llegar la idea de expandir la idea ¿no? de, de, de, de, de extender esa especie de diálogo crítico por toda américa latina <coughs> y y quería yo tener conversaciones críticas con varios expertos en lugares donde el estudio de la fotografía está muy establecido y donde no. Porque yo me di cuenta, ¿no? O sea, hay ciertas partes de América Latina donde hay centros de estudio de la foto, donde está muy, muy, muy establecido. Y otros donde hay académicos que trabajan más aislados, que donde, o hasta uno que otro que trabaja de forma independiente porque realmente en esos lugares no... No existe ese apoyo académico para estudiar la foto como a veces ocurre en otras partes, como lo que vemos en Brasil, como lo que vemos en México. Pero la idea era como tomar una especie de radiografía de lo que estaba pasando con, con, la, con la fotografía en América Latina y, y tomar su pulso, ¿no? Este, revelar sus signos vitales. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cómo hacen su trabajo? ¿Cuáles son los archivos que están estudiando? ¿No? cosechar toda esa información es lo que quería hacer enmarcarla no o sea y hacer que tenga un formato útil una de las cosas que yo hice cuando ven el libro se van a dar cuenta que eh, yo puse al investigador hablar no este nos, en, en, en el primer en la primera en mi primer artículo que publiqué en las Américas se ve claramente que es una especie de entrevista no yo hago preguntas se responde eh, en estos, en este nuevo formato, yo dije, voy a, me inspiré un poco en, en lo que hacen los, et, los etnógrafos, este, los antropólogos que hacen etnografía, ¿no? Yo dije, vamos a escuchar la voz, esto va a ser información a base de estudio, pero también a base de conversación, observación, pero vamos a hacer que los investigadores nos hablen, ¿no? Y al principio, cuando me estaba leyendo ese manuscrito, dije, oye, esto está raro, esto, es, esto está basado en, en una conversación, o tú lo estás inventando. Una, una persona me preguntó que si lo estaba inventando, y yo dije, no, esto no es una creación literaria, esto es un estudio serio, este, pero mi idea era que se oiga la voz del, de los investigadores desde allá, este, y, y cosechar toda la información útil que pueda. Y, y lo, que, lo que son las próximas cuatro fotos, esas son fotos que consideramos para la, la tapa del libro. Porque ya, y eso es una foto que me dio Alberto del Castillo, este, y es uno de Pedro Valtierra, no, no, perdón, es de Marco Antonio Cruz, este, sobre un, el trabajo que hace con unos invidentes, esos son unos músicos invidentes en la ciudad de Puebla, si no me equivoco. Pero bueno, eso fue considerado como una de las, de los, de las fotos que usaríamos para la tapa de río, pero no se escogió ese, pero me gusta, está en el libro de todas formas. Una cosa que quisimos hacer cuando yo ya me acerqué a una editorial, dijeron: Tenemos que poner fotos. Y yo, yo dije: Es muy bueno poner fotos porque lo que yo he notado mayormente es de que en el mundo uh, norteamericano, anglófono, en Canadá, Estados Unidos y en el oeste de Europa, este, los investigadores que trabajan con la foto latinoamericana suelen usar fotógrafos muy, muy, muy conocidos, muy clásicos, muy famosos. Eh, personas como eh, Manuel Álvarez Bravo, Tina Modotti, Sebastián Salgado, este, y, y yo me di cuenta muy pronto que este, los, foto los los académicos en América Latina sí conocen y trabajan con esas imágenes también, pero trabajan más con archivos locales, este, y, y, y, fo y fotos que realmente no se conocen mucho fuera de América Latina. Y yo dije, bueno, una de las formas en que el libro está tratando de compartir cosas nuevas es, es usar las fotos que representan los intereses de los investigadores y su trabajo. Y, y lo que puedo decir que está muy bien del libro es que el 95% de las fotos en el libro, y hay casi 90 fotos en todo el libro, son fotos que son realmente inéditas fuera de América Latina. Este, y eso a mí me gusta mucho porque amplía el contexto y el conocimiento visual sobre América Latina, eso pone a los lectores en contacto con una cantidad muy grande de fotógrafos y archivos que yo diría que más bien son no explotados en América Latina. Perdón, fuera de América Latina, fuera de América Latina. Entonces, además de conocer cómo trabajan los investigadores de la foto, pueden ver qué están trabajando y pensar, bueno, eh, a lo mejor yo debo de ver estas, estas otras avenidas del estudio de la foto más, ¿no? Una forma más de ampliar ese conocimiento de la foto fuera de, fuera de América Latina. Bien. Ahora, tuve varios enfoques. En un inicio, en un inicio, esa fue otra foto que, ah, no, no les cuento. Esta es una foto de, eh, esto es muy des, a lo mejor muy desconocido fuera de Guatemala. Esta es una un foto de Antonio Sonetti es un mexicano, hijo de un italiano y una, una mujer de Veracruz. Este, nacido él en Veracruz y él, creo que a la edad de como 20 años, aprende el oficio de la fotografía, va a Guatemala y se establece en Quetzaltenango, Guatemala y pone un una fotoestudio y crea un montón de fotos maravillosas de esa región de Guatemala. Este, un archivo muy, muy, muy fructífero para, para explotar. Eh, bien, a ver. Ay. Espérate. Pueden ver aquí, esto es de Mark Férez. gracias a María del Carmo que está en línea, que tengo esta foto. Esa fue una que consideramos para la tapa del libro también. Este, sin embargo, no, no se eligió. Este, yo en un principio pensé, voy a tratar de agarrar a alguien de cada país de América Latina, ¿no? un investigador, y hacer una especie de, de radiografía de todo, ¿no? tratar de cada país, pero me di cuenta muy pronto que um, era más prudente enfocarme en dos áreas, ¿no? tener un, un, un buen enfoque en México, en Brasil, dos países donde el estudio de la foto está muy extendido, muy crecido, con centros de estudio de la fotografía muy fuertes, este, en lugares donde donde el campo es muy establecido, y, y de ahí ir viendo qué podía, este, qué podía estudiar, dónde podía enfocarme también. Y bueno, claro, eh, empecé, eh, traté de conseguir personas de América del Norte, Centro, Sur, América del Norte, sino México, ¿no? este, centro y sur. Eh, y, y como les digo, en algunos lugares puedo hablar con personas que trabajan en, en contextos donde la foto es muy, muy, muy establecido este, otros es menos. Van a notar que en el libro no tengo nada del Caribe. Eh, ¿Por qué no? No por, no por no querer, sino por no poder. Eh, hubo pocas referencias cuando iba buscando con quién hablar, y las pocas referencias que tuve, este, simplemente o no quisieron participar, o no respondieron a mi invitación a, a participar. Para mí, el no tener nadie del Caribe sigue siendo una especie de vacío del libro pero espero que mientras no en estudios futuros que yo haga se pueda incluir otra cosa también eh, en un inicio como que se me preguntó que si yo incluiría a latinoamericanos que están trabajando en américa del norte en el mundo anglófono y yo no eh, yo decidí no no porque no haya buenos investigadores sí hay este pero yo quería no como alguien que es de un país y trabaja en otro uno se da cuenta, bueno, yo me doy cuenta que mi conexión con California no es la misma conexión que tengo ahora que trabajo en Europa, ¿no? Yo creo que otras personas que han tenido esa experiencia pueden, pueden testificar de que tienen experiencias parecidas. Pero, este, y yo dije, quiero personas que estén ahí, que estén conectados, y quiero, es, es parte de ese cambio de enfoque, ¿no? El abrir, ya lo yo dije. No me importa que, por ejemplo, tengo a John, que no es nativo de América Latina, tengo a. a ¿Cómo se llama? Ana Girard, que es una suiza que trabaja eh, desde hace muchos años en, en Guatemala con la fotografía. Entonces, no me importa cuál sea su origen, ¿no? de, su país de origen, pero quería que su, tu, su base fuera una base latinoamericana. ¿no? Entonces ese fue el enfoque. A lo mejor en un futuro hacemos otro libro donde me enfoco en los latinoamericanos que están trabajando la foto latinoamericana en, en otros países fuera de América Latina, pero yo dije para este libro me limito a trabajar con investigadores que están radicados asentados de forma permanente ahí. Y eso fue lo que hice. Y bueno, ese es el resultado final. ¿no? El, este es el libro, se puede encontrar ya, es, pues ya está a la venta. Este... Más bien preventa. Este, y ese fue el, el libro, digo, la fotografía que escogimos. Este, bueno, que escogieron realmente la Univers University of New Mexico Press. Es una fotografía que hizo Boris Kosoe que fue otra de las personas este, de nota en Brasil, que es un, un, un investigador de la fotografía, pero que también toma fotografías. Es, es uno de los participantes en el libro que, además de investigar la foto, también toma fotos. Eh, y tiene algunas de sus fotos en colecciones muy importantes en el mundo. Y algo me pasó un poco parecido a ese primer, con este libro, con, con algo parecido a lo que pasó con el primer, este, ay, me quedé blanco, con mi primer este, artículo ¿no? que hice sobre John. Cuando yo tuve esa idea, fue en un noviembre, Este yo dije, tengo que apartar un tiempo, aparte un hueco en mi horario, hice la propuesta del libro armé todo lo que tenía que armar este y metí este creo que fue el día primero de diciembre la la propuesta del libro a tres diferentes editoriales uno fue duke otro fue minnesota y este el, el último fue university of New mexico press university of New mexico press me contestó a los cinco días y me dijo queremos el, el proyecto y en dos semanas más tarde antes de navidad ya había firmado el, el contrato de, del libro. Entonces, yo me di cuenta que hay, hay interés en saber qué es lo que está ocurriendo con el estudio de la Foto de América Latina, porque cada vez que yo he dicho voy a escribir sobre esto, hay una editorial que tiene mucho interés en publicar lo que es el, el producto. En fin, ¿cuáles son algunas de las lecciones? Ese, ese fue cómo hice el libro, ¿no? ¿Cómo es que llegó a ser.? Y les voy a compartir seis lecciones que tomé de esa, de, de, de haber hecho este libro, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las, porque si este libro es una especie de puente entre el mundo anglófono y el mundo latinoamericano del estudio de la foto, ¿cuáles son algunas de las cosas que aprendo? Y eso, yo creo que una de las cosas que primeramente aprendí es de que en América Latina, las áreas de trabajo de los investigadores que trabajan con la foto son más diversas. Pero trabajan juntos más, ¿no? Entonces hay una hay una pluralidad de disciplinas que colaboran, que se juntan, este, para para trabajar. Yo creo que para trabajar en la foto y la verdad algo que sí sabía, pero que el hacer este libro me hizo todavía más patente en mi saber era saber que la fotografía, trabajar la fotografía es sumamente interdisciplinaria, interdisciplinario, ¿no? O sea Reunimos diferentes disciplinas al estudio de la foto de forma natural. Muchas veces los proyectos en diferentes investigaciones nos piden que, este, nos piden que trabajemos con otros departamentos, en otras áreas y, y como que traten de forzar estas colaboraciones. Y, y muchas veces se dan. Sin embargo, yo he notado que en la foto eso se da casi por, por natural, o sea, de una forma sumamente natural. Y una de mis anécdotas más uh, divertidas que escuché, una de las que más divertidas que escuché fue de Magdalena Broquetas en, en multivideo, donde ella me habló sobre cómo eh, cuando están escribiendo el libro de la historia de la foto en Uruguay, usaron biólogos para estudiar los hongos que estaban creciendo en los negativos y en las fotos en algunos archivos fotográficos en Uruguay. Y yo dije, eso es fantástico, es, es bello, ¿no? O sea, tenemos diferentes campos que trabajan juntos para sacar a flote diferentes colaboraciones muy importantes. Sin embargo, en Norteamérica, en Europa, eh, lo que es mucho más frecuente es de que trabajan en departamentos de lengua o en departamentos de literatura, estudios culturales, este, y, y hay, hay, hay proyectos que son interdisciplinarios. pero son, este yo, yo veo que en América Latina es todavía más nutridos todavía más. Y es algo que podemos aprender de ustedes. Eh, y y yo, yo digo, por ejemplo, yo conozco algunos proyectos de Kevin Coleman en, en Canadá y él tiene unos proyectos interdisciplinarios muy buenos, ¿no? Es trabajando sobre fotografía y capitalismo. este Y otras cosas que están pasando. Tengo un colega aquí que trabaja con antropología y fotografía muy interesante también. Este. Pero lo que lo que más se prende al ver esto es de que el estudio de la foto sobre toda América Latina tiene con o sea, expertos de campos mucho más diversos. Se reúnen, se conocen y se colaboran. Y, y bueno, sí, y, y otra cosa, mira, en, en mi primera entrevista con John, él me habló acerca de que algunos algunas veces se le ha criticado porque no, no incorporan la, la suficiente teoría en lo que él dice. He de decir que yo no sé si eso es algo mexicano eh, o si es muy extendido en América Latina en general, a lo mejor sí, pero, por ejemplo, en, hay otro investigador mexicano que se llama Rubén Gallo, que él dice que algunas veces se le ha criticado por no incorporar lo suficiente, este, lo, lo suficiente teoría en, su, en sus libros. Entonces, en el libro de que escribe sobre Proust, este él, él, él habla de ese no es esta crítica que a veces pasa. Y, y, y Octavio Paz ni se diga, no él escribió todo. Yo creo que puso muy poquitas referencias en todo lo que escribe, sin embargo, lo hacen bien. Y eso es, eso es, yo creo que debido a lo que dice John, que él dice: Pues well, para mí, el enfoque principal no es la teoría, sino que la teoría es un andamio que uses para hacer la, la casa, construir la casa. Y luego, cuando terminas de construir la casa, quitas el andamio, no dejes el andamio ahí, ¿no? Pero está ahí, está ahí, este, no es el enfoque central. Y, y, y eso es una de las grandes diferencias entre el estudio de la foto en América Latina y el estudio de la foto en lo que sería América, en los países anglófonos y en Europa. Hay mucho más en Europa, en, en, en los países anglófonos, mucho más enfoque en, en hablar de la teoría, ¿no? Sin embargo, en América Latina se, se nota que se evita lo que es lo que llama virgen flujo en la textología, ¿no? Ese enfoque obsesivo en el texto, en la teoría. Y, y de alguna forma, yo creo que eh, gozan de más libertad ustedes al, al liberarse de esas cadenas de la teoría. Y no es que no la usen, porque lo que, sí aprendes, lo que sí aprendes es que la, la teoría sí influye, pero no suele ser la finalidad del estudio de la fotografía, ¿no? Y, y también, y no, y, y no es cuando, entre más tú hablas con los expertos, no es que no conozcan. Sí lo han leído, sí leen a los clásicos, pero me acuerdo Ariel Arnald, me dice, bueno, sí, sí yo conozco esa teoría, pero pues es que yo creo que aquí no se aplica, ¿no? hablando de algunos de los proyectos del que estaba hablando. Y yo dije, es, es importante reconocer eso, no, no usar la, la, la teoría como un zapato al que Tienes que entrar a fuerzas, ¿no? Sino decir, bueno, el zapato se queda, me lo pongo, no queda, no pasa nada. Es algo que conozco, pero, este, y, y bueno, este, eso, eso fue algo que yo creo que en América Latina se hace muy bien, ¿no? Se, se entiende la teoría, se usa cuando es, pero no es un, un discurso sobre la teoría postmoderno o cualquier otra. No es, no suele ser la finalidad de, de eso. Sin embargo, también yo noté al hablar con los, con los académicos latinoamericanos que hay, hay, hay cierto deseo de desarrollar más teoría aplicable directamente a América Latina. Y hay, hay trabajo en esa área. Mauricio Lisovsky, que lamentablemente, uno de mis grandes lamentos es que él murió antes de que el libro saliera. Este, él es una de las personas con las que hablé para hacer el libro. Y Laura González Flores, ella, ella no está incluida en el libro, pero conozco su trabajo. Hay trabajo, hay, hay académicos que están creando, trabajando el área de la teoría este, en América Latina. Y, y, y yo creo que entre más se encuentran herramientas latinoamericanas para trabajar la imagen latinoamericana, mejor les va a ir este, también. Y, y yo creo que es bueno también reconocer que no todo lo que se escribe en Francia va a ser aplicable en, en América Latina, ¿no? En México, en Chile, en Argentina, en donde sea. Bien. Aquí, ah, mira, aquí hay otro archivo. Mira, bueno, y la otra cosa es de que, mientras que, y eso ya como que lo menciona, así que no me enfocaré mucho en eso, pero yo, no, yo he notado que en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos o en Canadá, lo, los fotógrafos que estudian este... Suelen ser como los grandes nombres, como les dije, ¿no? Sebastián Salgado, Manuel Álvarez Bravo, Tino Modotti, otros foto, fotógrafos que se conocen muy, muy, muy bien y que, que están en algunos de los, de los grandes libros de la fotografía que circulan en muchas partes. Sin embargo, yo noté que en América Latina se, el trabajo se enfoca en archivos más locales, este, no menos importantes, importantes, pero más locales. no este, Precisamente muchas veces porque el trabajo es más local, ¿no? el, el enfoque es más local. Este, y lo, y, esos, y, y los, esos, fotógrafos, esos fotógrafos icónicos, ¿no? los muy conocidos, se conocen, pero se estudian a escala mucho menor en América Latina. Y, y hay mucho más contacto con los archivos y, y preocupación por los mismos. A, aunque me pareció muy interesante al hacer esto, yo nunca preguntaba por los archivos. Eh, sin embargo, yo diría que más de la mitad, si no es tres cuartos, me hablaron mucho sobre los archivos en América Latina y la necesidad de cuidar los archivos y la necesidad de conservarlos. Y cierto deseo de que haya, de que haya más interés en los archivos como hay en otras partes del mundo, de, de conservar ese patrimonio visual que existe y que está en peligro de extinción si no se conserva con, con, ¿cómo se llama? con las condiciones adecuadas. Y, y, por ejemplo, pero, pero precisamente porque tienen contactos con fotógrafos, eh, salen muchas cosas muy interesantes, como por ejemplo esta imagen desde Bolivia. Eh, otro italiano, eh, Gismundo, Luigi Gismundo, llegó a La Paz, Bolivia, en los 1800, estableció un taller fotográfico, bueno, un estudio fotográfico y tomó muchísimas fotos. Y los descendientes de él siguen con ese estudio fotográfico. Tú puedes visitar el estudio que es Mundo en, en Bolivia. Te vas a La Paz y ahí está, en una de las calles principales. Creo que es la Yarra Coche. Este, y Pedro Quejarazo, que es un investigador este, boliviano que estudia la foto, él tiene mucho contacto con ese archivo. Y, y, y él habla acerca de, de los archivos y su. que es mucho más fácil tener acceso a ellos, ¿no? Eh, y cuando, sobre todo cuando no son famosos, él habla acerca de, de cuando trabajó con, en los archivos de, de Chambi, antes de que Chambi fuera Chambi, ¿no? Este, y, y, y él dice que tú, tú puedes llegar y hacer lo que quisieras, y hasta él dice que revelaba fotos suyas ahí en, en, el, en el cuarto oscuro de Chambi, este, pero hoy en día eso es prácticamente imposible, precisamente porque algunos investigadores norteamericanos, tomaron interés en esos archivos y, y bueno, ya, ya es muy difícil tener, este, mucho más difícil tener acceso a ellos. Entonces, eh, el que se conozcan los archivos locales puede ser bueno, pero también tuve cierto, ¿cómo se podría decir? Cierta preocupación de que si se llegan a conocer y, y mucha gente los llegue a investigar que se empieza a limitar el acceso. Es un arma un poco de doble filo, pero, sin embargo, yo creo que es bueno que se conozca este, para que la gente vea otro lado de la foto latinoamericana. Pero otra, otra, otra cosa que descubrí es que al tener ese contacto muy cercano con los diferentes archivos locales, los fotógrafos que hacen las fotos, y yo he notado que los investigadores latinoamericanos exhiben mucho más las fotos, publican más imágenes, tienen un contacto más directo que lo que se ve en muchos casos en, en, en otros países. Eh, y, y, y eso, bueno, algunas personas me dicen, oye, ¿cómo es que lograste incluir tantas fotos en el libro? ¿No? Porque hay casi 100 fotos en el libro. Y eso es, son muchas fotos. Este, yo dije, bueno, en realidad fue bastante fácil porque yo trabajé con los investigadores y los investigadores tienen, en la mayoría de los casos, contacto directo con los derechos, con los dueños de los derechos y conseguir los, los permisos. Si es latoso, si es burocrático, tuve que, yo creo que fueron casi 100, 100 documentos individuales, ¿no? Una como casi para cada foto, pero, pero en realidad no fue muy difícil. Y en la mayoría de los casos la gente fue muy generosa y simplemente me, me regaló los derechos para usarlos en el libro. Y gente estuvo muy dispuesta, muy benéfica y muy... Este, muy generosa conmigo y con este proyecto, y yo la verdad agradezco esto, eso mucho. Este, bueno, este, y lo que yo he notado también es que hay aplicaciones muy directas de la fotografía, mientras que en otros países hay mucho más teoría sobre la fotoespeculación, hablando en términos más abstractos. En, en América Latina, muchos de los estudios son muy, muy directos. Cora, por ejemplo, que está en la llamada con nosotros. Este, muestra cómo la fotografía cambia la política local en, en, en Argentina yes. y por ejemplo, bueno, yo vi hace poco ese, ese, ese, ese programa de Netflix sobre el asesinato de Marco Cabezas y yo dije, mira, eso estaba directamente vinculado a lo que es su investigación. O Magdalena Roquetas, en Uruguay, que usa fotos para crear mapas políticos de Montevideo durante etapas de represión política. Este tomar esas fotos de o tomar fotos de, de lugares y de que eran ¿no? este durante la guerra sucia y, y, y poner y poner este fotos de cómo eran las cosas para hacer más conciencia de, de qué había pasado en estos lugares en Uruguay o había Arnaldo que rompe con algunos de los mitos de Emiliano Zapata precisamente utilizando la fotografía para hacerlo o, o como John hace para romper ese mito de casa sola, no de que no. No era un hombre que era un imperio, sino que tenía un imperio con muchos componentes. Y que, había que entender de dónde sacó la foto que está, las fotos que están en su archivo. Ahora, una cosa que descubrí también, que, de, de que realmente no se habla, y mi libro sí trata ese tema y creo que es un tema que se tiene que tocar una y otra vez, es de que a diferencia de la fotografía mundial eh, o la fotografía europea, la norteamericana, en los países donde hablan inglés, la inclusión en el canon mundial de la fotografía es mínima ¿no? cuando hablamos de la fotografía latinoamericana. Si, si vemos libros, por ejemplo, de, de world photography o fotografía mundial, ¿cuándo se incluyen? Porque a veces no se incluyen las fotografías de América Latina, o tienen algún vínculo directo con América Latina, rondan entre el 1% y el 2% de, de, de los libros. Y eso es muy poco, muy poco, considerando lo que es la población del mundo de, de, de América Latina, ¿no? Es muy poco. Sin embargo, hay que tomar eso un poco dentro del contexto. Por ejemplo, este... Si vemos el resto del globo south o el, el sur global, como, como a veces lo llaman en, en español, si vemos lugares como la India o Asia, África, eh, puede ser inclusive menos lo que se incluye a ellos. Por ejemplo, Christopher Penny, que trabaja la fotografía índica, ¿no? la, la, la de la India, pues eh, hay todavía menos fotos que en, en, en el caso, en el, en el canon mundial, que lo que hay en la fotografía. Y la fotografía asiática también, Lucy Sutter nos muestra que Asia también sufre de un, una ausencia muy grande en lo que es el canon mundial de la fotografía, que suele enfocarse en Francia, Reino Unido, un poco Alemania, este un poco Suiza, un poco Japón y, y bastante, por ejemplo, Norteamérica, digo, Estados Unidos, un poco Canadá también. Y los hombres, lo, las, las, las fotos latinoamericanas que están en esas colecciones mundiales de la foto suelen ser hombres, ¿no? Las fotos incluso suelen ser hombres con fuertes conexiones europeas e instituciones fuertes de la fotografía, como por ejemplo Sergio Larraín, que tiene su conexión fuerte con Magno. A Manuel Álvarez Bravo, que está eh, en esta foto aquí. Este... Que tiene también fuertes conexiones con Henri Cartier-Bresson y Magno. Este, y otros que tienen muy fuertes conexiones con, mmm, con Europa y a veces Norteamérica, ¿no? instituciones fuertes de la fotografía. Sin embargo, algo que descubrí es que el coloquio de 1978 en la Ciudad de México fue clave para el descubrimiento, descubrimiento entre comunidades de América Latina como campo de fotografía y su aumento de su estudio de forma general. Ahora, no me acuerdo si está en la llamada, pero hay un artículo que se publicó hace muy poco, de hecho, sobre el impacto de, de, una, de una investigadora brasileña, se me escapa su nombre en este momento, pero ella está, de, de hecho, radicada aquí en Londres, pero es brasileña. Este, Erika Zervis. Ah, Erika, sí, es Erika Zervis. Erika, Erika, pero habla acerca de ese fenómeno, ¿no? Del, del coloquio del 78 en la Ciudad de México, y eso fue clave para su el aumento de su estudio y también para su inclusión en esas colecciones mundiales de la foto. Este, y, y, y precisamente hay cierto enfoque en el, 70, en, el, en el coloquio del 78 sobre lo documental y desde entonces tú también puedes darte cuenta de que el enfoque mundial o el enfoque europeo y norteamericano es acerca de, de, de la fotografía americana de América Latina. También suele ser documental también. Este, y yo creo que eso es influido por ese enfoque que tuvo el coloquio. Claro. Y el último punto que voy a tocar es la idea del canon. Ahora, y fue Mauricio que lamentablemente no está aquí con nosotros para hablar más, fue el que más me habló acerca del canon latinoamericano y, y la ausencia del de canon o los cánones latinoamericanos de la fotografía. Y él, él me habló, me dijo, necesitamos un canon para podernos pelear contra ese canon. Y yo, ¿de qué hablas, Mauricio? Y, y me está diciendo, sí, o sea, en Norteamérica tienes lo, las colecciones de, de, de Boma y la gente dice, no, eso no está bien, o sí está bien, y, y, y les da un punto de referencia donde se pueden como decir, esto debe de entrar, esto debe de salir, ¿no? Un, un punto de pelea, dice. En realidad, en Brasil no tenemos esto, dijo. En América Latina en general todavía no tenemos. Y hay ciertos, hay ciertos indicios de inicios de esto en diferentes partes. Y hay, y hay centros en América, en América Latina, como el Centro de Imagen en México, el Instituto moreira Sales en Brasil, el Centro de Fotografía de Montevideo en Uruguay, que están empezando a hacer estas tareas y, y que podrían, si, si ellos desean, hacer más para crear ese canon latinoamericano. Eh, pero yo más bien... Si, yo, yo ahí no me meto, yo, yo soy observador y yo, no, yo siento que no es nuestra responsabilidad ni es, ni es nuestro derecho decir lo que debe de entrar o lo que no debe de entrar, pero como observador externo, por llamarlo así, este, yo, yo me doy cuenta que lo que dice Mauricio es correcto, dice, el día que tengamos un canon latinoamericano, eh, esto va a despegar, dice este, este y, y yo me he dado cuenta que con... Los coloquios importantes, estos llegan a ser puntos de referencia para el mundo externo, este, para los, los que escriben libros de la fotografía mundial en Francia o en, en Londres o en Nueva York. Este, y entre más presencia tengan, yo creo que mm, más entrarán también en esos mercados. Esa es una, una suposición, mía, simplemente viendo lo que yo he visto de, de lo que pasó en el 78 y cómo esos eventos y otros que han sucedido han influido uh, esos diálogos sobre la fotografía mundial en otros lugares también bueno este ya he dicho mucho ya he dicho mucho pero yo creo que debo de concluir como diciendo que este proyecto no hubiera sido posible si no hubiera sido por la generosidad de todos todos en América Latina que que, que, que hablaron conmigo que compartieron sus ideas que compartieron sus métodos sus, sus fotografías con las que están trabajando y, y, y siento que de alguna forma, pues, debo, aunque sea públicamente, ¿no? agradecer toda esa, esa disposición de trabajar con, con un hombre que, este, que tiene cierta, bueno, obsesión por estos temas, ¿no?, este, y que tiene un interés en, en desarrollar estas ideas y, y tiene mucho interés en colaborar, porque en la finalidad de este libro es crear co colaboraciones, tanto entre las personas en América Latina como entre nosotros que estamos un poco más lejos. Y bueno, muchas gracias. Este, y ya voy a dejar de compartir pantalla, este, pero este es ya. Este... Muchas teniendo. gracias, es, Nathaniel. Fue increíble. Eh, no, <risa> <risa> increíble. John, ¿querés John, sí. comentar algunas cosas ahora? Ya no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? No, con usted. No, no, no. no ya, menos. ya. Bien. Johnny, yo creo que tienes tu micrófono apagado. Así. Sí. ¿Ya, ¿Ya me pueden oír? Sí, sí. Ok, perfecto. Uh, uh, muchas felicidades, Nathaniel. No sabía cuando me entrevistaste en 2015 que eso iba a llegar a ser un libro. que fabuloso! Y además demuestra el interés, eh, bueno, <coughs> tanto en América Latina como en el estudio de la fotografía en América Latina. Eso es más... <coughs> de enorme interés porque eh, creo que tenemos una perspectiva muy diferente en América Latina para ofrecer. Uh, uh, en una de las reuniones del pasado hace uno, unos meses estuvo presente Elizabeth Edwards y su observación era que el estudio serio de la fotografía... Bueno, yo lo que diríamos hoy en día la fotohistoria no uh, la fotohistoria para digamos distinguirlo de uh, historia de la fotografía que suele ser más un uh, relacionado con el arte para mí la fotohistoria es completamente divorciada del de estudio del arte fotográfico Uh, ella uh, hizo el punto de que uh, el, el sur global es mucho más desarrollado en, uh, en el estudio de la foto historia que el norte global y uh, bueno brasil uruguay áfrica del sur uh, méxico para mencionar digamos los, los países más importantes Comparado con los Estados Unidos, Inglaterra, España. España finalmente están empezando a, a estudiar la fotografía. Uh, Francia y, o Alemania. En Alemania hay uno que otro ahí, pero no hablo alemán. Entonces uh, he intentado averiguar, pero no me contestan. Uh, ahora, muy interesante tu punto de partido, ¿no? De que veías que había ciertas ideas en ese mundo, digamos, imperial, ¿no?, sobre la fotografía latinoamericana, ¿no? Entonces, lo que tú hiciste, eh, el, el, tu punto de partido era precisamente criticar, ¿no?, lo que existía allá, ¿no? O sea, ¿cómo? O revisar, ¿no? O sea... Abrir eh, diálogo, sí, sí, sí, sí. Diálogo, sí. ¿no? Y muy, muy importante y muy interesante eso de incluir uh, la fotografía, uh, las fotos inéditas fuera de América Latina. Uh, ahora bien, yo creo que cada país en América Latina, voy a limitarme a hablar de América Latina, uh, va a tener su propia um, orientación pero creo que, eh, o sea, porque tenemos diferentes raíces, ¿no?, para el estudio del de, eh, eh, desarrollo de la fotohistoria. En México, yo creo que viene de la revolución, por ejemplo, y los, los enormes libros de historia gráfica que están compuestos con uh, uh, fotoperiodismo. Uh, uh, y... Uh, Creo que um, es muy interesante compararlo con um, la cuestión en los Estados Unidos, porque lo que pasa es que en los Estados Unidos, por ejemplo, cuando hay proyectos interdisciplinarios, están dominados por uh, los posmos de literatura. Entonces, todos posmos. Todo es literatura. Uh, y yo participé cinco años en, ese, en ese, uh, uh, uh, ¿cómo se llama? ese seminario de Princeton, ¿no? Y era interdisciplinario, pero, por ejemplo, Mauricio y uh, qué interesante oír su idea de la idea de un canón latinoamericano, porque yo, eh, estuvimos juntos en ese, en ese primer... Uh, Uh, uh, seminario, y nunca oí eso de Mauricio, porque nadie hablaba de fotografía. Nadie. <risas> era Guattari, uh, Derrida, o, o sea, era, era horrible. Entonces, um, y yo creo que sí hay un canon, y eso es fotohistoria. Eso es la fotografía verdácula, básicamente es dar dar uh, la espada hasta cierto punto a la fotografía de arte por simplemente porque la fotografía de arte ha dominado el estudio de la fotografía eso es el problema no es que yo tenga nada en contra de arte pero pero uh, el discurso es domi ha sido dominado por uh, el arte y eso es un enorme problema porque la, eh, la fotografía de arte es una minoría in, completamente sin significación en la fotografía. 5%, 3%. O sea, está bien, ¿no? Pero si quieres estudiar el arte, bien, ¿no? Pero si quieres estudiar la fotografía y tienes que caber dentro de la caja de zapatos que dice arte, pues va a haber un problema ahí. Bueno, hay muchos salen de arte, no, obviamente, y hacen lo que quieren, tanto en España como en México. Eso yo yo he visto, no, pero han tenido que pasar por el arte y unos siguen, digamos, infectados, no, por ese por esa experiencia. También es muy interesante y tenemos que preguntar. Uh, es muy interesante que el estudio de la fotohistoria desarrollado en uh, las instituciones, digamos, de menos prestigio. Por ejemplo, en México, de eso no hay ninguna duda. O sea, yo, yo estaba viendo el índice del libro el, el, el que me mandaste y me di cuenta de que los cuatro mexicanos no hay ni, nadie de la UNAM o del Colegio de México. ¿Por qué? Porque no se permite el estudio de fotohistoria en la UNAM o el Colegio de México. ¿Por qué? Porque, porque las vacas sagradas no lo permiten. Porque no entienden cómo la fotografía puede ser una fuente seria para la historia. Entonces, uh, como digo, pero cada país va a tener su orientación. Uh, uh, uh, Sí, no he visto, digamos, entonces yo creo que lo que tenemos que hacer en la América Latina, en términos de un desarrollo teórico, ¿no? Es desarrollar esa teoría de fotohistoria, no intentar aplicar teorías, por ejemplo, de Francia. Tú hiciste la pregunta, ¿es aplicable la teoría escrita en Francia? Bueno, obviamente, teoría o metodología, si es metodología realmente, es aplicable universalmente. De eso no hay ninguna duda. Yo me acuerdo en una reunión en México, cuando alguien dijo, yo no entiendo, tuvo, tuvo eh, el valor de decir... Yo no entiendo nada de eso de postmoderno. No entiendo qué están diciendo. ¿no? Y José Antonio Rodríguez, un famoso estudioso aquí de, en México, dijo, sí, sí, sí. Bueno, yo no sé, mis alumnos que vienen de Francia dicen, dicen que sí se podría aplicar en Francia, pero no en México. Pues eso es un absurdo, una metodología científica se puede aplicar donde sea o no se puede aplicar, ¿no? Y obviamente hay un enorme problema de que si se puede aplicar o no las teorías posmodernas O sea, ya, ya, ya, ya finalmente nos estamos librando de eso. Pero también muy interesante tus observaciones sobre los archivos locales. Uh, la conservación de la fotografía en América Latina, yo creo que es muy, muy importante para nosotros, para, cons no, para conservar nuestra memoria y para construir la identidad fuera del mundo imperial, ¿no? No encontrar una identidad, no se encuentra una identidad, se construye una identidad. Y se, eso se construye con fuentes y necesitamos esas fuentes. En México nuestro problema es que los gringos roban los archivos. O sea, los gringos querían robar el archivo Casasola, querían robar el archivo de los hermanos Mayo. Solo por la necesidad de los Mayo. Eh, pu pudieron comprar esos archivos en México, pero hemos perdido muchos, muchos, muchos archivos y también por el compromiso, o sea, la, vi la viuda de Vittorio Vidali que, di que dijo, yo voy a donar las fotos de Tino Modotti a la Fototeca Nacional, ¿no? Entonces, para que no salgan de México, ¿no? Entonces, hay, hay todo eso, pero perdimos muchos. Lola Álvarez Bravo, ya desapareció de México. Entonces, si quieres eh, estudiar Lola Álvarez Bravo, tienes que ir a Arizona. Y eh, tienes que pagar 500 dólares para una foto. Entonces, pues, ¿quién va a estudiar Lola Álvarez Bravo? Pues los gringos. ¿no? Entonces, eh, lo mismo con Enrique Bordes Mangel, un fotógrafo izquierdista muy importante, que vendió su archivo a un licenciado te desapareció. Uh, creo que también es muy interesante tu uh, cronología, creo que el año 78 muy importante. Tenemos que empezar a construir uh, cronologías del desarrollo del de, uh, estudio de fotohistoria en los diferentes países. En México hay un congreso de 91 que es absolutamente el punto de partido. O sea, bueno, si 78 era un punto de partido, 90, el congreso de 91 es el parteaguas. Ahí nos conocimos todos. O sea, precisamente la gente que tienes aquí, Rebeca, Alberto, Ariel no, porque yo traje a Ariel de Barcelona. Uh, uh, Samuel Villela, Poncho Morales, uh, Bernardo García, o sea, realmente todos, todos, la, la foto historia en México empieza en 91 con ese, uh, con ese uh, congreso. Y pues, como digo, yo creo que es absolutamente fascinante. Yo creo que obviamente hay que publicar este libro tanto en español como en portugués. Uh, porque otra vez los gringos nos están robando. <risa> uh, pero que a mí me gusta mucho esa idea de Mauricio, de un canon, uh, un canon. Latinoamericano y me cómo me hubiera gustado hablar con él fuera del contexto de los pinches pinceles uh, y uh, yo creo que el canon va es precisamente la foto historia pues muchas gracias gracias a ti John gracias John eh, eh. Eh, abrimos para inscripciones. Eh, mientras eh, los inscriptos se animan, yo voy a hacer unos, unos comentarios, no, no tan largos como John. Agradezco mucho las reflexiones que, que John nos pudo eh, brindar ahora sobre eh, el libro de, de, de Nathaniel. Eh, pero yo pienso algunas cosas eh, eh, muy interesantes que me aparecieron después que hablé con Nathaniel, eh, me, me inspiré en, en, en su investigación y empecé a hacer entrevistas eh, mientras yo estaba en, en el Reino Unido con, con los investigadores británicos y con los investigadores que tuvieron influencia británica, justamente eh, en, en, en este mundo uh, interdisciplinario. Porque lo interesante, es que me di cuenta, es que acá en Brasil, eh, sobre todo el desarrollo de una, eh, no una historia de la fotografía, sino más bien eh, de una fotografía que sea una, una plataforma para que observemos la experiencia histórica. Entonces, por eso que eh, hemos trabajado, y yo creo que acá la María Inés, la Fabiana, estas son, son, son más, más o menos de mi generación, eh, la María do Carmo, eh, pero de las nuevas generaciones, el Marcos, eh, eh, el Marcos Oliveira, eh, hemos trabajado desde la historia social o oh, más bien de una historia eh, sociocultural eh, porque tratamos de, de, de ubicar eh, los agentes, los procesos, las situaciones eh, las dinámicas donde la fotografía hace la diferencia. No una fotografía abstrata, sino una fotografía más bien eh, involucrada en una práctica. Entonces, eh, eh, yo me acuerdo que uno de los primeros eh, eh, libros que se publica, tratando de... de, de de evaluar o impacto da fotografia brasileira no mundo foi dela Inês eh, poses e eu sempre confundo com Tito era poses de trejeitos que é sobre eh, a fotografia brasileira nas exposições eh, internacionais e isso traz uma uma perspectiva não da ideia de um de um canon fotográfico mas bem eh, eh, emulando mismo la historia del arte, pero eh, cómo eh, la fotografía y la práctica fotográfica se define como una experiencia social y que produce una materialidad e, e, y un tipo de, de documento eh, do, que tenemos que tener una heurística propia para evaluar. Entonces yo creo que este es nuestro desafío que se puso en los años... 80, cuando eh, eh, los, eh, la, las agencias de gobierno empiezan, sobre todo la FUNARTE, empieza a hacer un trabajo eh, de desarrollo de los archivos. Pero no solo eso, hay un proceso de, de retomada del Estado de Derecho donde la fotografía y los eventos fotográficos tienen un rol muy importante. Entonces son procesos sociales que están que conectados. Eu acho que eh, eh, eh, eh, a presença de uma experiência fotográfica novedosa em Brasil que nos chama a atenção historiadores e historiadoras para tomar a fotografia como uma dimensão eh, de relação social e isso tem que ver com a renovação historiográfica dos 70 e dos 80 e como isso impacta. Eh, la producción de conocimiento entonces eh, yo nunca me vi haciendo historia de la fotografía cuando yo me habla de historia gráfica yo me reconozco en eso una foto historia o, o pero yo pienso siempre que estoy haciendo eh, historia con fotografías historia que se hace con una experiencia que solo puede accesar por el medio de la fotografía o fotográficamente entonces yo creo que todo eso eh, eh, en Brasil, eh, en, y no solo en Brasil, eh, yo creo que se extiende eh, de manera más reciente a, a la América Latina. Yo creo que, mira, cuando yo conocí a John en, en los 90, en la LASA, eh, la conexión que se, que, que, que se hizo entre nosotros fue justamente porque le presenté esta, esta perspectiva. Estaba trabajando con una, con una dimensión de la fotografía como parte de una historia que se estaba creando desde la experiencia de la gente, que trabajaba con fotografía. Pero desde este, eh, y yo creo que hay, hay mucha interdisciplinaridad, sí, hay mucha teoría, depende mucho de, de, de, dónde, eh, de cuál grupo está eh, eh, asociado. Por ejemplo, yo soy profesora de teoría y historiografía en la universidad, entonces la teoría para mí es algo eh, inherente a la, mi manera de operar con la historia. Pero eh, concordo con el John, eh, no hay que ser prisionero de la teoría, pero yo creo que fue justamente eh, una virada teórica o un, un, que, que animó esta, el pictorial turn y toda la discusión que hoy día tenemos acá sobre cultura visual, sobre eh, eh, la, esta, este tránsito de las imágenes entre los medios, como, eh, eh, eh, eh, por ejemplo, eh, uno puede tratar una fotografía en relación a padrones, de, eh, eh, padrones visuales de la historia del arte esto se hace posible desde una historia eh, cultural que se anima con los estudios de iconología entonces yo creo que hoy día estamos mucho más en ceremonia en términos teóricos y tratando de de, de, de, de, de, de, de movimentar la, la producción historiográfica a partir de otras asociaciones y, y, y uh, para mí me, me da una es una, una lástima es un duelo mismo eh, no tener Mauricio acá, porque yo creo que eh, sería eh, incluso el viernes ahora vamos a hacer una una, una agenda en homenaje a él eh, en la Sociedad Fluminense de Fotografía eh, una, es un evento presencial y vamos a nos juntar y hablar de, de, de sus ideas porque yo creo que hay, hay más allá de Mauricio tenía mucha paciencia, John, con esta perspectiva más descon, desconstrutivista y que yo creo que eh, eh, en Brasil eh, colaboró mucho para esto es mi, mi, mi yo estoy pensando ahora yo creo que esta perspectiva postmoderna en Brasil colaboró mucho para ascensión de la derecha. Esta es algo que, porque ni lista, eh, una, una, no, no valora las diferencias y las tensiones que una sociedad basada en la desigualdad y en la violencia opera, como la sociedad brasileña, la historia de Brasil, y juega la agua del baño junto con, con el bebé, junto. ¿sabe? Todo se va por la... Por por la basura. Entonces yo creo eh, que hoy día, eh, sin desconsiderar las críticas de una historia lineal, de una gran narrativa, de una historia teleológica, eh, yo creo que eh, eh, estamos tratando, eh, en términos de investigación, de valorar, por ejemplo, la materialidad de objeto fotográfico, la dimensión de experiencia que está en el hacer fotográfico, de los sujetos y las condiciones sociales en que, por ejemplo, eh, estos extranjeros llegan en América Latina y tratan de producir y, y crear, una, una un, no solo producir una foto latinoamericana, pero eh, se establecer acá, por ejemplo, recientemente, eh, hay una investigación sobre fotógrafos italianos acá en Brasil y cómo ellos se, se, se, se, eh, se diseminaron en las distintas regiones produciendo una, un, imágenes de Brasil que en los 19 la inestu, estábamos en la exposición de estos fotógrafos italianos no había entonces hay todo un conjunto de líneas eh, de investigaciones todavía en aberto y yo creo que una y, y yo creo que fue muy aceptado de, de, de, de, de, de, de, de, de tu elección eh, ubicar a los investigadores eh, que estaban haciendo investigaciones en condiciones latinoamericanas porque esto es distinto esto es completamente distinto eh, eh, transformamos limón en limonada, acá, ¿no, John? Hacemos eso siempre porque no tenemos los mismos créditos y la misma aporte que eh, el primer mundo tiene. Entonces yo creo que eh, con eso compartimos con nuestros hermanos del del sur global esta carencia en términos de, de pero hacemos, logramos hacer, logramos eh, eh, en cierta medida crear redes. Y yo creo que estas redes ahora, por la cuestión de la propia posibilidad del acceso remoto, eh, se están transformando en, en hilos más fuertes. Por ejemplo, los contactos con, con el grupo que Alberto y el Charles están organizando ahora de la red latinoamericana, que es muy interesante, que, que, que a lo largo del año eh, hizo... Eh, encuentros, el seminario que nosotros organizamos este año y año pasado con las sesiones grabadas, que no son solo eh, investigaciones que localizan geográficamente la América Latina como una geografía, sino más bien como una dimensión eh, de, de, de, de proyección de un pensamiento hacia la fotografía, de un pensamiento historiográfico hacia la fotografía, que yo creo que estás engendrando de manera muy interesante, con conexiones eh, muy, muy complejas, a punto de, a mi juicio, está rompiendo con esta idea geográfica. Yo creo que el, tu próximo libro, a lo mejor, eh, va a ser una, una dimensión de diálogos entre las investigaciones, como tuvimos acá, cuando John conversando con la Elizabeth Edwards fue fue fue un encanto porque son generaciones de investigadores de la misma de la, que, te, que comparte las mismas dificultad los mismos desafíos encuentran distintas soluciones pero se encuentran ahora en una en, una, en un foro que permite que nosotros nos comuniquemos entendamos lo que estamos hablando eso yo creo que es lo más interesante a lo largo de estos 30 40 años logramos crear un vocabulario conceptual para una historia hecha con fotografía y yo creo que esto es parte de la gente que está aquí acá hoy día john inés eh, eh, a Fabiana, a María do Carmo, eh, yo misma. Eh, entonces yo creo que eso, y eh, Mauricio, que no está acá, pero está acá, está en nuestras ideas, en la manera como manejamos todo este pensamiento, pensamiento. hay un pensamiento eh, propiamente eh, fotográfico como una metáfora, que, que, que eh, eh, envidia eh, eh, la fotografía como una manera de, de experimentar la sociedad, de experiencia social. Entonces, yo creo que esto es lo que me anima ahora, eh, eh, eh, en términos de diálogo. Lo, lo, la experiencia del, del seminario fue, fue muy interesante en, esto, en estos términos. Y también las entrevistas, eh, la, la entrevista con, con, con la, la Filipa, que es portuguesa, pero tiene una formación tiene una formación eh, eh, eh, de conexión con Inglaterra, que está desarrollando toda una una perspectiva de la fotografía en contexto en situación colonial. Entonces, esta dimensión de la colonialidad y la producción de la fotografía en contexto colonial está rompiendo rompiendo mucho la perspectiva de una regionalidad, de una geografía localizada y esto, esto es, es, es algo que, que nos provoca. Bien, ya hablé de más, de palabra. Digo, si, si, si puedo nada, nada más decir una cosa, Ana, cuando hablas de trabajar en condiciones latinoamericanos, es muy interesante. Porque también nos da una libertad. ¿No? <ríe> yo nunca hubiera tenido esa libertad en los Estados Unidos. De, o sea, yo nunca hubiera estudiado fotografía, precisamente. De, y también me hace pensar en dos enormes fotógrafos que llegan a México. Edward Weston y Paul Strand, cuya fotografía cambia profundamente en México o sea, realmente descubren por qué, porque están liberados de estar bajo Stiglitz y arte y todo eso, y pueden hacer lo que quieren, pero entonces hay hay el lado amable, digamos. Claro, por supuesto, tenemos mucha libertad e incluso eh, yo creo que, que, que es claro que en las universidades sobre todo, eh, yo creo que eh, una, una, una lástima también que Paulo Knaus no esté acá, porque lo que eh, logramos eh, eh, como eh, el grupo en la Asociación Nacional de Historia es justamente crear un espacio donde la discusión sobre imagen e historia se hace en relación a distintas perspectivas no solo de la historia del arte, pero también con la historia del arte. Y cómo esta historia del arte se ha cambiado, no más la historia de los estilos, pero de una experiencia hacia lo artístico, que de la misma forma involucra a la gente, la manera de recepción, los modos de ver. Entonces, yo creo que esto y la materialidad de, de, de, de, de, de las obras, todo eso está... Y todo esto también tiene que ver con la manera como las políticas hacia el archivo se hacen. Entonces, eh, eh, eh, el archivo, la, la reflexión sobre las colecciones, la manera como las colecciones, por ejemplo, son adquiridas por el Instituto Moreira Salles. Una alumna mía eh, estudió el circuito de adquisición de una colección fotográfica de un fotógrafo. Eh, de Minas, Minas Gerais llamado Shishiko Alckmin, cómo esta fotografía fue adquirida, esta colección y cuáles la, cuál las condiciones y a la idea de canonización de, de, de, de determinados estilos fotográficos y de la creación de un discurso hegemónico alrededor de la historia de la fotografía en Brasil y cómo, y cómo eso se desarrolla institucionalmente, la patrimonial, patrimonialización y al mismo tiempo el, el entesoramiento, el, eh, eh, las, la, las cuestiones de acceso, acceso. Entonces, yo creo que uno de, de los debates fuertes eh, que tenemos hoy día es sobre eso. ¿Cuál, sobre todo en un país que no tiene políticas públicas de, de conservación de patrimonio, que María Ducán Claudia y Beatriz están acá de la Archivo Nacional, pueden hablar mejor que yo. Eh, esperamos que con este cambio de gobierno las cosas cambien, pero no tenemos. Entonces, la, la, los institutos eh, eh, privados, que son privados, están haciendo cargo de la mantención de las colecciones. Entonces, todo eso eh, nos coloca desafíos para trabajar con la historia de la fotografía eh, acá. de Acá y yo creo que también en Argentina, en, en Uruguay tenemos el, el Centro de Fotografía de Montevideo, pero que también pasa por, el pobre Daniel pasa siempre por muchos desafíos. Entonces, Pero pasa palabra a, a, a los demás para que también hablen. elson tiene, está escrito también. Hola, buenos días. Gracias a, a Marcos y Ana por la organización y gracias a Nathaniel por, el, por la charla. Y yo voy a quedarme como unas cuantas semanas pensando en la hipótesis que Ana dijo hoy, porque tenemos muchas tareas teóricas para, para pensar sobre eso todo. Especialmente en un momento de cambio en Brasil, porque yo creo que saliendo de, de, de la pandemia con una... se podría decir, una, un, un, una, un cambio, una virada archivística, como una atención muy propia a la materialidad de los archivos. Los archivos. Cuando regresamos a, lo, a, a los encuentros presenciales y a poner en nuestras manos la materialidad de las fotos, yo pienso que tenemos ahí también como tradiciones de pensamiento, especialmente de metodología muy propias en Brasil. Y cuando, cuando Nataniel trajo la, la cuestión de las instituciones me dio muchísima pena porque sabemos que a, a, ahorita en, en octubre Bolsonaro ha cerrado el CCPF, el Centro de Conservación y Preservación Fotográfica de la Funarte, porque puso el, la, el dinero público en las elecciones y ahí muchas instituciones culturales de Brasil han cerrado porque ya no, han, no hay dinero público para ellas. Y Mientras, había una convocatoria para que muchos grupos y proyectos en todo Brasil hicieran trabajos de conservación fotográfica en Bahía, en Piauí, en Minas Gerais, mucha gente. Ayer yo estaba conversando con la museóloga del, del MUCAD, del Museo de Cultura Afro-Brasileño, y ella decía... No, estoy esperando la convocatoria de la Funarte para que pongamos la, las actividades de conservación. Y yo le dije, ya no habrá porque se cerró la institución. Y ahí, bueno, eh, y también a, a, me ha llam, llamado mucha atención de lo que ha hablado de Daniel, porque yo he encontrado también en, en otros archivos, como en, en la el Fotobahía, en Bahía, había como una proposición de que junto con la investigación sobre la historia de la fotografía o la investigación sobre técnicas de los ochentas para practicar la fotografía, había una preocupación con la memoria y ahí entonces no es gratuito, por ejemplo, porque en Bahía no hay fotos de la, fotos famosas, fotos célebres de la guerra de Canudos, están con el Instituto Moreasales y ahí no vemos, no, creo que sea nuestra... La principal guerra civil de la República Brasileña, que es Canudos, las fotos que tenemos están en el Instituto Mundial de y ahí hasta que llegan libros didácticos, las exposiciones, es todo un, un, un tránsito, un tramo institucional a hacer para poner público, las fotos que son de nuestra historia pública. Y, y, y bueno, yo creo también que eh, si Nataniel puede hablar un poco de una metodología que nos interesa, y a mí particularmente interesa, Uh, yo estoy como repensando el, un libro que Alberto de Castillo ha, ha, ha hecho con Rodrigo Moya. Y él Dijo que es un libro a cuatro manos porque está dentro del archivo de Moya y escribe junto con Moya sobre sus memorias y escribe junto con Moya sobre su trayectoria. Y para nosotros ese es un, un ejercicio de metodología muy, muy especial y que pone en otros lugares la teoría, la propia idea de práctica, la propia idea de archivamiento, la propia idea de que ¿Qué hacemos con nuestras condiciones de archivo? Uh, en todos lugares donde ande en Brasil, la gente tiene miedo de la lluvia que puede caer sobre los archivos, de lo, del fuego que puede quemar los archivos. Es una realidad cotidiana, esos, esos archivos. Y entonces, cuando entrevistamos a los, a los fotógrafos, a los museólogos, a los profesionales, o incluso a la gente aficionada que no es profesional, que lo, pero que guarde sus archivos es una gran revelación de otros puntos de, de vista de la historia. Es, especialmente, yo, yo pienso aquí, en los movimientos sociales, en el movimiento negro que tiene un gran, gran esfuerzo de archiv archivar sus fotos, de archivar sus, sus películas, de archivar sus, sus cartas, sus pantallas de eh, carteles de, de manifestaciones y eh, hoy que estamos como las universidades como este archivo Legal en Hot, de la unicamp que está haciendo un esfuerzo para archivar lo, lo que han producido los movimientos sociales las imágenes de los movimientos sociales y yo creo que la... la la historia puede ser también una, una, un aporte metodológico muy interesante para que uh, mientras las personas están vivas y participan con nosotros de la composición de la narrativa histórica, uh, podamos avanzar en la interpretación, especialmente en caso de Brasil, en la disputa pública por una historia que pueda uh, ser justa con este grupos sociales que son criminalizados, que son uh, perseguidos históricamente. Muchas gracias. Yo, yo quería hacer un comentario también eh, relacionado con Elson, el son hablado porque me parece que las condiciones latinoamericanas que que John habló son interligadas con la colonialidad son es la colonialidad que, que, que pone los archivos en peligro que, que destruyen historias que excluyen a las personas y me parece que hay algo muy presente en, en, en los estudios latinoamericanos es por eso que, que nosotros tenemos una preocupación muy grande con, con el archivo con su conservación. Y por eso que. Eh, y, y, y su conservación en, en espacios públicos, ¿no? Porque si no, se trata como una propiedad de, de alguien. Y eso no, no nos interesa. Y me parece que eso también es una preocupación de los africanos, porque muchas imágenes de los africanos, principalmente del periodo colonial, están en instituciones europeas, instituciones coloniales criadas para encuadrarlos en determinadas narrativas, determinadas comprensiones. Entonces, para ellos, para ellos también es una preocupación y para ellos también es algo central en, en su desarrollo de investigación. Por eso que cuando me, me encantó mucho cuando habló de, de esa centralidad de los archivos y la preocupación con ellos en los estudios latinoamericanos, porque en, en nuestro seminario nosotros pensamos mucho eso ¿no? y fue algo central. Y yo quería o, oír un poco más sobre eso porque es muy interesante, muy interesante. Y de Antano también articular con, con esas otras dimensiones coloniales, ¿no? No, sí, Marco, yo lo comenté en mi presentación en el sentido de que algo que me pareció muy curioso fue que yo tuve ciertas preguntas que hice a todos, ¿no? Para tratar de crear algo homogéneo, pero también dejé que la conversación fluyera de forma natural y que los investigadores también pudieran compartir sus intereses personales. Y yo diría que mínimo, mínimo el 70, 75 de los investigadores me hablaron de los archivos sin que yo preguntara nada. Este, estaban preocupados por su condición. Eh, estaban muy enfocados en el valor de lo que tenían este, los archivos y y bueno, también estaban interesados en que se investigara más ¿no? en los archivos, no solo el trabajo que hacían ellos, sino otros. Sin embargo, yo también me doy cuenta, eh, bueno, yo me di cuenta al, al crear este libro que hablar de estos archivos podía ser un arma de doble filo, ¿no? Podía existir lo que pasó con Martín Chambi. Eh, Pedro Quejarazo en Bolivia habla de que fue al archivo de Martín Chambi en Cusco, en los años 70, nadie hacía nada con ese archivo. Eran cajas, él podía verlas como él quería, le dejaban usar su cuarto oscuro. Y luego se investigaron un par de investigadores norteamericanos en el archivo y ya nadie lo puede tocar. Este, y, y, o sea, en, encontraron su valor este y ahora hay más personas que escriben sobre él. Pero lo bueno en el caso de Chambi es que esos archivos siguen en Perú, ¿no? Este, pero ahora como que hay un acceso muy limitado a ellos y yo yo tuve cierto y tengo todavía cierto miedo de que al hablar de archivos, de identificar archivos, haya más interés en nuestros archivos, pero yo luego digo, lo que ocurre después no dependerá de mí, sino de otros grandes intereses, entonces por un lado puede, puede haber interés yo no sé qué vaya a pasar, puede haber interés y luego hay con, más conservación pero también puede ocurrir lo que dice John, ¿no? De que alguien dice, ah, oh, hay que comprar esto y, y se va, ¿no? Entonces, pero eso también depende de lo que digan en cada lugar, lugar también. Y digan, no, no, no, esto es patrimonio nuestro, lo vamos a cuidar aquí. O, o si intereses que ven a lo mejor a corto plazo, digan, no, que se vaya. Este, No sé qué va a pasar, pero... pero a mí me pareció muy relevante incluirlo en, en, porque era un interés muy, muy, muy profundo de muchos investigadores en el archivo. ¿Y, y, ¿Y qué va a pasar con este archivo? ¿Cómo lo podemos usar mejor? ¿Cómo podemos hacer que este conocimiento no explotado se use mejor? Este, y bueno, los, los investigadores lo están usando, pero hay, hay un interés en conservar lo que hay, cuidarlo y usarlo para crear más conocimiento nuevo. Sí, sí, sí. Era como una de las invitaciones que salió al hacer esta investigación. Sí. Gracias, Nathaniel. ¿Alguien? Eh, yo creo que ya estamos en la hora. Eh, ya ocupamos mucho la hora de el tiempo de, de, de, de Nathaniel. No, ya. es un placer, es un placer. Ya. Sí, eh, y de John también, eh, sí, la discusión fue excelente, tuvimos una, una, una buena audiencia y le agradezco muchísimo, Natalia. Y agradezco Gracias. a John también por sus reflexiones y es, sí. muy, y es, es muy bueno tenerlos como amigos. Esto que sí, es hombre. lo mejor, los afectos que tenemos, los, la, la, la amistad que creamos es muy buena. El John yo conozco a montones de años, entonces es muy bueno he aprendido mucho y yo creo que Nataniel tu libro va, será muy bienvenido vamos a tratar de ver si hay posibilidad de hacer traducciones sí. acá si hay interés de sí. las editoras para eso claro. yo yo creo que tienen la posibilidad porque yo me di cuenta al hablar entre los investigadores que a unos sí se conocían y muy bien pero a otros no se conocían ah, quién es él quién es ella qué hace entonces yo me di cuenta Claro, mi idea era crear algo para que en los países donde hablan inglés se conozca lo que se hace, pero también yo dije, yo creo que este tiene valor local también, ¿no? Entre los investigadores brasileños, los investigadores uh, hispanohablantes, etcétera, etcétera, etcétera. Este, porque entre más se trabaja, mejor. Y yo espero que no pase mucho tiempo sin que yo pueda estar con ustedes en, en cuerpo y hablarme en Brasil en algún momento también. Este, sí, a Ana bien. la conozco en persona, pero... Vamos a, ver, vamos a ver, ahora que se puede viajar más tranquilamente, cuando pueda sí. yo ir por ahí. Ojalá que sí, ojalá que la plata también vuelva para que podamos invitar a la gente. Brasil, En un momento del, en el pasado, Brasil fue un país rico, donde podíamos invitar a la gente, eh, tenemos becas, pero vamos a volver a soñar. Vamos a volver yeah, a soñar. Ya, yeah, yeah, Sí. Sí, Muchas sí, gracias sí. Natalia y suceso en, eh, con tu su libro. Gracias John. Muchas gracias. Besos para Eli y para sus nietos lindos y para Analí también. Gracias, gracias a, a, ti a todos. Por gracias, hace gracias y gusta verles. Igualmente. Adiós, gracias. Hasta. Feliz Navidad, felicidad de año. Sí, para sí, todos. sí, sí. sí. <risa> Claro. Tchauzinho. Parabéns, Tchau. Natália. Tudo de bom. Obrigado. Muito obrigado, Marcos.